Ay mi mujer me gobierna, mm mujer me gobierna. esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella el se lo disfruta. Yo sé que ella Glen yes> se lo disfruta. Ay mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé Ay mi mujer me gobierna, ayer, esa vaina me gusta. Ayer, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella ayer, se lo disfruta. Yo sé que ella ayer, se lo disfruta. Ay mi mujer me gobierna, ayer, esa, vaina me ayer, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella ayer, se lo disfruta.